Hola, vamos a hablar un poco sobre software libre. Primero, vamos a definir la palabra software. Se llama software al conjunto de programas que usa un dispositivo. Una computadora, o un celular, o un televisor inteligente tienen una parte de equipamiento, que es el hardware, y otra parte que necesita para funcionar es el software, los programas. Es un sustantivo colectivo porque cuando hablamos de todo un conjunto de programas hablamos igual de el software. ¿Quién crea ese software? Esos programas son creados por un conjunto de personas que son programadoras, programadores, diseñadores de interacción, de usabilidad, eh, personas que se dedican al diseño gráfico. Eh, todas esas personas forman un equipo que decide en el momento de comenzar un proyecto cómo lo van a comercializar, ¿sí? qué permisos le van a dar a las personas. Por ejemplo, si ese software, ese programa se va a vender por unidad, vos me pagás, yo te doy una licencia, un permiso de uso o si se va a poner a disposición en un sitio web y la gente se lo va a poder descargar con permiso de copiarlo libremente. Ese acuerdo esa, ese contrato, eso, que dice qué es lo que las personas usuarias pueden hacer con un programa, se llama licencia. Hay distintos tipos de licencias de software. Cuando una licencia de software brinda al usuario, a la usuaria, cuatro libertades, se, se dice que es un software libre, o un programa libre. ¿Cuáles son las cuatro libertades? Poder usar ese programa con cualquier fin, sin restricciones. Ver el código y poder modificar ese código, es decir, yo puedo hacerle modificaciones al programa. Distribuir copias del programa, ¿sí? así como me lo descargué, puedo subirlo a otro lugar y que más gente se lo descargue, o puedo llevarlo en un pendrive a muchos lugares y hacer copias. Pero además puedo compartir el programa que modifiqué según la otra libertad. Es decir, que yo puedo descargar un programa, modificarlo y distribuir las copias modificadas. Eso trae grandes consecuencias a las comunidades. Por ejemplo, se puede descargar un software hecho, por ejemplo, en Rusia y que está buenísimo el programa, hace cosas muy interesantes. Bueno, contratamos o convocamos a un equipo de programadores, programadoras y les pedimos que lo traduzcan. Incluso lo pueden traducir con las, eh, el, los regionalismos, por ejemplo, de la provincia de Córdoba o de la ciudad de Rosario, o como hablan en Tierra del Fuego, en Buenos Aires. ¿sí? Entonces, eh, el primer beneficio para las comunidades es poder tener un software adaptado a su comunidad. Acá podemos ver el ejemplo de este software que se llama LibreOffice, que es una herramienta para trabajar en oficinas, procesador de textos hoja de cálculo, bases de datos, que eh, tiene su versión traducida al idioma guaraní. En general, a las grandes empresas no les interesa ese mercado porque son personas que no tienen poder adquisitivo para comprar eh, su programa. Entonces, a las comunidades que hablan algunas eh, lenguas eh, aborígenes, la única solución que les queda es utilizar software que les permita hacer la traducción y distribuir el software en forma legal y sin costo. Otro beneficio es para una persona que tiene, por ejemplo, un uso diferente o que necesita usar eh, un dispositivo de adaptación. Si, ¿Sí? por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad motriz que utiliza determinado dispositivo para el programa, si ese programa originalmente no funciona correctamente con el dispositivo, esta persona puede convocar, contratar o, o buscar este, algún programador o alguna programadora que le adapte ese software para que pueda usarlo con su dispositivo. Otro punto importante es que ese software modificado se puede distribuir, es decir, que esta persona que tenía una dificultad de uso del programa, una vez que eh, logró que un equipo de personas hagan las modificaciones, esas modificaciones las puede distribuir entre todas las personas que tienen la misma necesidad. Por otra parte, muchas veces ocurre que un programa está buenísimo, hace algo maravilloso, pero el, la empresa que lo mantenía lo discontinúa, deciden no seguirlo. Si el software es libre, otro equipo de personas puede tomar ese programa y hacer nuevas versiones. ¿Qué pasa con el software que no da esas cuatro libertades, que no es libre? Bueno, se llama software privativo, al que no brinda las cuatro libertades. Un software o un programa... Puede ser gratuito, es decir, que yo lo descargo gratis de Internet, pero si no deja que uno haga las modificaciones y distribuya la versión modificada del programa, entonces ya se pierde gran parte del beneficio que brinda el software libre. Bueno, ¿de qué vive la gente si todo es gratis? El software libre brinda oportunidades de trabajo, genera fuentes de trabajo locales porque todo esto que yo estoy mencionando, modificar un programa, adaptarlo a determinado eh, region, regionalismo, a determinado idioma, eh, todo eso son tareas que se cobran. Por ejemplo, una empresa puede querer que determinado software tenga su logotipo, el mapa de su ciudad, o que se incorpore determinado programa dentro de otro programa más grande. Bueno, esa empresa le va a pagar a un grupo de programadores para que realicen esa adaptación. Pero cuando un software ya es libre, tiene licencia GPL, no se puede cerrar la versión adaptada. Es decir, que yo adapto o contrato a alguien para que adapte un programa y esa, el resultado del programa modificado también es libre, porque así funciona la licencia GPL. Bueno, algunas personas dicen, a mí no me importa perjudicar a las empresas grandes, yo copio software, uso software copiado. Bueno, usar software copiado beneficia a las grandes empresas porque la gente termina conociendo solamente ese programa. Un solo programa para edición de texto, un solo programa para edición de fotos. En la medida en que vamos usando software libre y lo hacemos conocido, vamos beneficiando a las empresas que desarrollan este tipo de programas. ¿Cómo sabemos cuándo un programa es libre? Bueno, para saber cuándo estamos eh, utilizando un software que es libre, podemos fijarnos en el mismo sitio web del, del programa, en donde se indica cuál es la licencia, o dentro de la sección Ayuda, por ejemplo, acerca de, habla de cuál es la licencia. En este caso, el software GIMP, Dice GIMP, es software libre, puede redistribuirlo o modificarlo bajo los términos de la licencia pública general. Bueno, para profundizar sobre estos temas, eh, les recomiendo el libro Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles de la Fundación Vía Libre. Eh, y bueno, este video fue realizado completamente con software libre. Eh, la infografía de base se hizo con Inkscape, la animación con SoCi, el video lo grabé con Vocoscreen NG y todas las imágenes están tomadas del sitio web publicdomainvectors.org.